Somos amantes de narrar desde mitología hasta apocalipsis o cyberpunk Creamos y sentimos, nos llenamos de emociones Al señor manzano con gelatina cualquier personaje encontrarás Liberamos sentimientos guardados en profundidad y usamos nuestra creatividad El rol hace posible historias del destino, cuentos de terror y alternativas de libros mundos, tener poderes, o conseguir limones desde la antigüedad en casa, con calabozos y dragones, Harry Potter o Percy Jackson, cualquier personaje se puede encarnar desde el gran Gilgamesh o un vaquero. alternativas de libros que amamos Sin importar si es blanco, gris o plateado. El metal y el rol negro todos evitamos Somos personajes profundos o ligeros Cómicos o malvados Forge amistades a una distancia El Roleplay es nuestro puente Amor te encuentre Lo huellas de todo el mundo Contaremos historias